vamos a ver cómo crear una operación ¿sí? de careado para nuestra pieza de la operación 1 y de la operación 2 vamos a cargar nuestros archivos aquí. Esto. bien, aquí ya tenemos un programa esta es la pieza de manufactura el archivo de manufactura sí. operación 1 sí. vamos a crear un este una operación vamos principalmente a, a hacer un control de fresado para ponerle el G de trabajo con el que vamos a trabajar aquí no vamos a servir de una herramienta Vamos a seleccionar en qué en qué operación queremos que se, se va a situar esta esta opción. La geometría va a ser workpiece operación 1 y damos la opción del método. Y aquí vamos a trabajar en un G54. Este es nomás para el nombre de de la operación. Sí. Se va a guardar dentro de esta carpeta. Nos vamos a ir a control de máquina, en eventos definidos por el usuario y aquí dentro vamos a insertar nuestro comando G54. Vamos a aceptar y damos generar. Sí, todo programa debe de empezar con un comando de G de trabajo. Ya sea G54 G56 Como ustedes gusten Y vayan a operar en el, en el CNC Bien El siguiente paso vamos a crear Una operación ¿sí? De Fresado plano, seleccionamos esta opción Ya se quedan seleccionadas estas Ahorita no tenemos ninguna herramienta usando Porque nuestro archivo está virgen Vamos a decirle que va a ser Una herramienta de desbaste y le vamos a poner aquí arriba que es un careado en el nombre de, de la operación con una herramienta de media pulgada y al final lo vamos a poner un 10 que corresponde a la operación perdón a la operación 1 operación 1 damos a aceptar aquí vamos a crear un sketch ¿por qué? porque necesitamos este, carear la parte superior voy a ponerlo así para poder desbastar esta parte y dar la altura de nuestra pieza pero como tenemos clams interfiriendo ¿sí? no podemos caer completamente, ocupamos hacerlo en partes Bien, vamos a apagar estos y vamos a encender estos para crear un sketch sketch rectángulo que sí que mide una pulgada de ancho y vamos a hacer lo mismo del otro lado Ahorita van a ver para qué estoy haciendo esto sí, Estos van a ser nuestros límites Hasta aquí va a carear Nuestro Nuestra Nuestra trayectoria Bien, vamos a manufactura En el careado Vamos a, irnos a especificar el límite de la pieza que va a ser por curvo y bordes, definimos dónde va a iniciar nuestro maquinado, va a ser en esta cara superior, sí, va a ser un tipo cerrado, el lado de material va a ser exterior, ¿por qué? porque el material no queremos tocar este material que está al exterior de nuestro maquinado que vamos a, a hacer ahorita, Bien, aquí le voy a poner posición de la herramienta va a ser activo para que nuestra herramienta se vaya por el centro de la herramienta sobre esta línea. Entonces seleccionamos esta línea. Volvemos a cambiar nuestra posición de herramienta que sea tangente a esta línea para que no sobrepase la herramienta de esta, de esta línea hacia acá, hasta el lado izquierdo. Volvemos a poner activo. Para que nuestra herramienta pase al centro de esta línea y volvemos a poner tangente, creamos el límite y damos a aceptar. ¿Sí? Ahora lo que hay que definir es hasta dónde queremos que llegue a nuestra profundidad de nuestra herramienta, que va a ser hasta la cara de nuestra pieza maquinar el suelo aquí se escogen las herramientas pero como no tenemos ninguna nos vamos a ir a la librería recuperar herramientas de la biblioteca vamos a fresado yo aquí ya tengo definidas algunas herramientas que yo mismo he este puesto ¿sí? posteriormente voy a hacer un tutorial para que vean cómo eh, estandarizar sus propias herramientas. Bien, vamos a aceptar. Vamos a usar una herramienta de media pulgada de desbaste. Aquí ya se coloca nuestra herramienta conforme vayan agregando herramientas a esta lista se va a ir haciendo más grande entonces no va a tener cada que hagan una trayectoria y una herramienta diferente una trayectoria diferente con la misma herramienta no tienen que volverse a ir aquí a la biblioteca y van a tener para seleccionar aquí vamos a decirle que va a ser un patrón de corte que siga la periferia y que haga de aquí aquí de la parte superior a la parte inferior de nuestro maquinado que tenga una constante de profundidad de 62 milésimas sí. vamos a aceptar en esta opción En niveles de corte, no, perdón, en parámetros de corte Podemos definir nuestra demasía Cuánto queremos perdón, que Dejar de material que no sea una, un maquinado determinado En esta parte, la demasía de la pieza es hacia los, hacia los laterales ¿sí? Aquí quiero que no deje demasiada porque la demasiada la voy a dejar en el eje Z, que es la demasiada del suelo. Aquí le voy a decir, como es un desbaste, le voy a decir que me deje 20 milésimas. Vamos a aceptar. Bueno, aquí la estrategia también. Vamos a decirle que. primero termine la profundidad para que después se pase a la siguiente trayectoria en caso de que haya otra trayectoria después en otras maquinados vamos a ver para qué sirve esto y que maquine hacia el exterior vamos a decir ese exterior ¿Sí? paredes limpieza de la isla vamos a decirle que sea automático y damos a aceptar. Bien. Movimientos de co sin corte. Estos son los movimientos rápidos. Cómo queremos que se mueva nuestra herramienta cuando no esté en no un territorio de corte. Y también las y controlamos las entradas, ya sea el hélice, en el de cuidar, en rampa o en clavada. Bien. Aquí en abrir área vamos a decirle que sea igual a la cara de cerrada, a esta opción. Vamos a seleccionar nuestra Entrada Que sea de tipo helicoidal El ángulo de la rampa Va a ser de 3 grados Nuestra altura de seguridad Donde va a empezar Va a ser 3 milímetros Antes de la cara de nuestro stock ¿Sí? Y así lo dejamos aquí Transferencias rápidas. Estos son los movimientos rápidos cuando se está moviendo sin corte. Podemos decir que sea un plano automático de 30 milímetros de altura. Esta distancia de seguridad, cuando nuestra herramienta está en su posición más alta en la máquina, hace un recorrido hacia el maquinado, pero va a parar 30 milímetros antes que inicie el maquinado y posteriormente va a ser otra bajada más para ahora sí iniciar el maquinado ¿Sí? aquí dentro de regiones vamos a poner tipo de transferencia le vamos a poner que sea plano del material que cada vez que termine un maquinado únicamente se eleve 3 milímetros para continuar posteriormente con el segundo, el segundo eh, maquinado y ponemos las revoluciones. Vamos a poner unas revoluciones de 2500 con un avance de 600 milímetros por minuto. Listo, vamos a aceptar. Aquí en control de máquina nos da la opción de poner eventos de inicio o eventos de o finales voy a colocar un evento de inicio que va a ser activar el soluble o la bomba del de agua sí. le pongo activo y aquí cada que inicie esta esta trayectoria va a encender antes de que empiece a maquinar o cualquier cosa este va a activar la bomba lanzar un m08 cuando se postprocesa y sería todo para este vamos a generarlo ¿Sí? <coughs> vamos a decirle aquí en porcentaje de diámetro del plano vamos a decirle que sea un 30% por, dependiendo de nuestro material verdad. si es el dominio pues pueden extender el, el corte lateral vamos a generar y se achica la distancia en las laterales voy a poner un ejemplo un 75% de, del diámetro de nuestra herramienta y se, se hace más eh, prolongado sí, voy a esta es nuestra herramienta de media pulgada. Cada 75% del diámetro de nuestra herramienta se va a desplazar en las laterales. Pero como esta va a ser una placa de acero. Voy a ponerle que únicamente se desplace el 30% en las laterales. ¿Sí? Vamos a simularlo. Verificar. Tenemos eh, opciones en reproducir únicamente es un movimiento rápido o podemos simularlo en 3D para ver más a detalle como si fuera un maquinador real vamos a darle play Aquí ya simuló este, nuestro, nuestro maquinado. La, la intención de hacer el sketch es para que cuando haga el trayectado. Trayectado. Eh, la trayectoria, perdón. Nuestra trayectoria no se desfase de nuestra selección de maquinado. Por eso creé el sketch a las laterales. Para decirle hasta aquí vas a llegar el maquinado. Posteriormente vamos a hacer otro maquinado. Para después remover este material Bien. vamos a darle en mostrar grosor de color para verificar nuestras nuestro corte este es un tip vamos a ponerle que sea de cuatro colores vamos a definir por usuario los límites máximos y mínimos y las divisiones aquí vamos a poner un color azul, aquí un color verde y aquí un color rojo que va a simular nuestros excesos o colisiones, en el color rojo le vamos a poner menos 0.025, una milésima de pulgada, aquí menos 2 milímetros aquí .0.25 .0.25, una medésima arriba y aquí así lo dejamos ¿sí? voy a cambiar este color a, a este aceptar, listo ¿Sí? cuando yo haga mi trayectoria a ras de pieza, este color se debe de poner verde, bien, vamos a hacer un acabado esto lo renombramos como desbaste desbaste y creamos una copia de esta y la renombramos como acabado Sí, vamos a crear A escoger Una herramienta de acabado Esta es de desbaste Ahora vamos a crear una herramienta A seleccionar una herramienta de acabado Que viene siendo Esta de media pulgada Vamos a Quitar Nuestros cortes Ponemos cero va a dar una sola pasada un, un solo acabado aquí ya podemos aumentar nuestro rango de lateral de corte porque ya no más únicamente va a tumbar 20 milésimas en el eje Z lo vamos a demasía quitamos las 20 milésimas que le dejamos stock en nuestro desbaste y dejamos la misma revolución y ahora nuestra entrada ya nos va a ser en L y vamos a poner que sea en rampa. ¿Sí? Vamos a aceptar y generamos. Sí, bueno, únicamente va a ser una sola pasada. Vamos a simularlo. Bien. Y checamos el eh, que nos muestra el grosor por color. Anteriormente se veía en azul. El verde nos está indicando que nuestro maquinado está a ras de nuestra pieza amaquinada <coughs> Perdón. En dado caso de que nuestra herramienta se pase de... De nuestra pieza a maquinar se va a mostrar en color rojo sí, Voy a poner un ejemplo así rápido Le voy a poner en demasiado acabado un número negativo para poder corroborar eso que les acabo de decir Y mostramos el, el color por grosor. ¿Sí? Esto nos está indicando que nuestra herramienta ya se sobrepasó del material que íbamos a maquinar. Bien, esto sería todo. Espero les haya servido. Vamos a seguir viendo más trayectorias. Más estrategias de corte. Y... Posteriormente les voy a hacer un tutorial, como les había comentado, de cómo crear su librería, su biblioteca de herramientas. Nos vemos.